Julio Jones también me gusta muchísimo, es otro tipo de bestia, pero me gusta más Larry Fitzgerald, o sea la carrera de Larry Fitzgerald sí me parece una cosa espectacular, además un caballero, cómo corre la ruta, las manos que tiene, siempre fiel a su equipo, eso ya no se da mucho, Fitzgerald se pudo haber hecho millonario yéndose a otros equipos y siempre quiso estar con los cardenales, creo que eso lo hace ponerlo para mí arriba de cualquiera. Y actualmente Devante Adams y, y, y, y De Andrew Hopkins. Híjole, de, de Andre Hopkins parece que tiene pegamento en las manos. Receptorazo. Sí, de acuerdo. Están presentando a Dalton, pero ahorita vamos a hacer los, los switch. Vamos a meter. Vamos a, a jugar Novato contra Novato. Vamos a meter a, a Justin Fields contra. Troy Lance A ver si para esa semana Creo que es por ahí De la 15 14 Algo así Se enfrentan ya Los Osos Contra los Contra los 49 Y ya vemos a Lance Contra Fields Gerardo Guión 2980 Y 107 -bajo. Dice Hopkins se pone Cola loca <ríe> Hopkins se pone Cola loca F Contreras 316 Dice el problema de los cardenales es el enano Murray. Pues sí, creo que sí puede ser. Ahí está. Andy Dalton por... ¡Ah! No puedo hacer el cambio, ni modo. No voy a poder meter a Justin Fields. Frank no me deja 1911. La Dice, ya no recuerdo ni cuál fue el último gran receptor que tuvimos. Creo que fue Owens, ¿verdad? Sí, creo que fue. Voy a meter a Ofanga, por cierto. Me gusta mucho Ufanga. Este. Sí, Terrell Owens fue lo, el último gran receptor que tuvimos. Este. Michael Craft le pintaba para. Pero pues ya no se logró. Ni modo. Quiero meter a Hasty. Pero sí, grande, grande. Pues Owens. Gerardo-2980 y Dice: La cola loca es un pegamento súper fuerte. Si no sabían, sí, sí, sí, el Contreras 316. Amigo. Dice: Sí, Pablo, <risa> sabemos que eres su fanga lo Sí, amigo, la verdad es que fanga me gusta muchísimo. Miren, yo no soy acerero. Zafo. <risa> Carlos pero Esquivel 343 de, de, de, de Troy Polamalu dice Yo también jaja <ríe> Es que yo era muy fan de yo Yo era muy muy fan de, de De Troy Polamalu La verdad nunca le fui a los aceleros me caen mal No, no me caen mal pero no me gustan Pero Polamalu, wow Y ahorita tener a Ufangas me cuenta Gerardo que Gerardo si 2980 y 107 Dice Me uno yo también soy fan de Ufanga Sí, es que Ufanga está, está. Yo ya lo quiero ver hasta de titular. Yo ya me cansé de verlo. 911. Y sí, de suplente y equipos Dice, especiales. Crafty para mí nunca fue de lo mejor. Siempre nos falló en los momentos importantes. F. Contreras 316. Sí, no. <coughs> Dice. Polalamu, no retractate. <risa> no me puedo retractar, amigo. Primero, sí, Crafty, no, eso me. O sea, a lo mejor no me expliqué. Crafty parecía que podía ser un gran receptor, pero no lo fue. Se quedó ahí, la bola en el montón, ¿no? Y este, no, no me voy a retractar, amigo. Malu, para mí sí es un ...de los mejores EFTIs que ha dado la NFL. De los mejores. Obviamente el número uno para mí es Ronnie Lott. Y siempre lo va a ser. Pero Polamalu me gustaba muchísimo. Como jugaba... Híjole, ...en todo terreno y una bestia dentro del campo. Es que hay que aceptar cuando jugadores de otros equipos, aunque no nos guste, son buenos... Fútbol, fútbol, fútbol, agárrala, agárrala. No. F. Contreras, 316. Dice. Ah, por eso la polera negra con amarillo. Ya se te sales lo acerero. Fankuti, <risa> 911. Dice. Polamalu era espectacular. Sí, la verdad es que Alan's sí, Leon, bajo 17. Dice. ¿Crees que Razzle Wilson esté entrando en este grupo de pechos fríos? Solo ilusiona a sus fans, pero en playoffs decepciona No, no soy acerero Jamás lo seré Francisco Contreras Pero ni de chiste eh, Por la malura espectacular, sí Russell Wilson está entrando al en el grupo de... No, ¿sabes qué pasa con Russell Wilson? Y tampoco es que Me gusta mucho cómo juega Russell Wilson, la verdad A mí me gusta mucho Pero no, creo que, creo que Ya Se le acabaron las ideas a, Al señor Este... Street Carol, a, a, a su coordinador ofensivo, no sé quién sea. Este creo que ya, ya, está bien descifrado lo que va a hacer Wilson y las defensas. Ya Contreras saben 316 cómo dice, a todos, a cuál equipo odian más. Además de los Vaqueros, en mi caso los Pats. Carlos Esquivel 343 dice. Viste que Hallen Herd se metió en el 53 final. F. Contreras sí, sí, 316. Bien. Dice. También odio la sonrisa de Pete Kerel. El equipo que más odio son los vaqueros después de los vaqueros aquí en Odio um, hay varios pero sí los Patriotas por antideportivos pero no tanto al equipo fíjate que es además a la afición ya lo había dicho la afición de los, de los Patriotas a veces es bien uh, bien castrocita y sí me sí me llega a desesperar um, sí Jay Hort sí ya estábamos hablando hace ratito de eso amigo Jalen mejor se quedó en el 53 final? Capricho de, de Shanahan, pero este chavo... Gerardo-2980 es bueno. y 107 bajo <ríe> Pit Carroll me cae muy mal también. Dice... Russell Wilson se cayó la temporada pasada. Yo odio más a Seattle, me cae mal el viejillo enojón. <ríe> es que creo que a todos nos cae mal eh, Pit Carroll por su carita de burlón, pero sobre todo porque no sabe perder. Cuando pierdes muy, muy chillón. Entonces, creo que eso es lo que nos hace... Tenerle esa, este rencorcillo a los a los halcones marinos. Yo también soy anti-Seahawk. Anti, anti tengo, tengo un sobrino que le va a los Seahawks y pues bueno, ahí no hay más que, más que tratar de estar con la familia, Alan's no guión bajo Alas-17 dice. De lo que queda de los fans de Pats, jajajaja, ja, ja, ja, son bien delicados y tóxicos. Ya le ganaron a la afición Steeler. Ya es la Bookpad Nation, ¿no? Ya le llaman así. Carlos Esquivel 343. Dice. Yo odio y por siempre odiaré a los Kansas City Chiefs por obvias razones. <risa> pues mira, es que, es que es como lo de los cuervos, ¿no? Yo no sé, o sea, no podemos odiar a los equipos porque nos ganaron Super Bowl. Obviamente sí se vuelven de los equipos a los que les vamos a guardar rencor. Pero el odio creo que es más allá de, de que te ganen un juego o dos o algo así, ¿no? Este el Super Bowl, pues sí duele, pero no, tanto como para odiar a los jefes, no, yo odio a los vaqueros. Híjoles, que creo que todo mi odio está ahí volcado en los Frank vaqueros. 911, dice, odio a los Chiefs, pero a los Seahawks los odio más nunca voy a olvidar cuando a Navarro Bowman le arrojaron dulces cuando se reventó sí. la rodilla. Pero voy a lo mismo, es, es casi lo mismo de los Patriotas, es su afición. Creo que. Bueno, si sí, el equipo también no me cae muy bien, Pit Carol. No lo aguanto. Aquel equipo 2012-2013 caía muy mal porque eran muy buenos. Y nos dábamos unos agarrones. Pero eran unos juegazos. Eso no lo podemos negar. Este. Pero sí, Pit Carroll es, es insoportable. Es infumable el señor. Creo que. Hace falta unos 10 kilogramos de. de humildad. Porque, híjole. Bien. Y los Kansas, pues sí, se están volviendo odiados. A mí, Mahomes, algo, algo en Mahomes no me cae muy chido. No sé qué es, tal vez es envidia. Gerardo-2980 y 107-Dice: ¿Cuál es la mejor defensa, la cortina de acero o la legión Levón? Bon? Alans bajo 17. Oh, está cañón, pero yo creo que Dice, la cortina de acero, amigo. Lo bueno fue que Malcolm Butler les quitó la sonrisa de la cara. Touchdown. Lo bueno fue que Malcolm Butler Es, <ríe> es que a quién se le ocurre correr a una yarda de la anotación teniendo a Marshawn Lynch. Solo a Pete Carroll. Solo a Pete Carroll se le ocurrió echar a perder su anillo. Por el miedo de, de regresarle el balón a Brady. Porque ese Super Bowl lo estuvo moviendo bien. Pero Brady sabemos que ya con pocos segundos sin tiempos fuera no puede hacer nada. Le tembló la mano a Carol Y perdieron ese Super Bowl. Yo la verdad ese ese juego no le iba a ninguno. Poco a, un poco a hacerle un ¿no? Por y mi años. sobrino. Dice. un se ve muy mamán. De hecho, sí. Creo que eso es lo que me cae gordo de Mahomes. Es medio mamoncillo. Entonces, pues no, como que no. Gerardo, la mejor defensa, la cortina de acero. La ley o pum. Tal vez la mejor secundaria. Carlos Esquivel, 343. Ha pero la cortina de acero. Dice: De corazón espero que los 49 S y Kansas City lleguen al Super Bowl y les ganemos. Híjole, estaría chido. Estaría bien chido la revancha porque la teníamos. Ah, todavía sigo soñando con ese juego y a veces sueño que ganamos y me despierto y lloro. <ríe> Amargamente. Ay, no. Ojalá hubiera revancha. Galeazzi 2021. Dice: Sería genial esa revancha. Sí, la verdad, sí, amigo. La verdad es que sí. Yo, yo. Híjole. Vámonos a Cover 3. Cover 3. Pero vamos a jugar con esto. Ah, sí, ya me la cambió. No. Gerardo-2980 ¿no y 107-bajo. Dice, me daba mucha risa cuando se te salían las groserías en 2018 por lo mal que jugaron ahorita. Me da mucha risa, pero en esos tiempos lloré unas cuantas veces. <risa> Y no me has visto decir groserías la de veras, amigo. Yo sí me descoso, eh, gacho. Yo sí soy de los que... Oh, Carlos Esquivel, callas. 343. Dice. Pablito, ¿cuál es el partido que más esperas esta temporada? Alans-17. Dice. San Francisco tiene todo para ser campeón. Solo necesita salud y que Shanehan aprenda de sus errores. Frankuti 911. Dice. ¿Cuál ha sido la derrota más dolorosa que recuerdas, Pablo? Vámonos ah, por partes primero. Eh, Pablito, ¿cuál es el partido que más esta temporada, híjole ahí? Gerardo-2980 pero... y 107 guión bajo? Dice. De hecho, a veces comento esos videos. La otra vez comenté mi opinión de Malensel que nomás fue bueno un día. <risa> Fíjate. Bueno, eh, ¿qué? Yo creo que el de, el de, el de Seattle, quiero que el, el de Seattle de San Francisco me llama mucho la atención, pero también quiero verlos contra Indianapolis. también me llama la atención el de Jaguares por ver a Trevor Lawrence. Este, Hay jueguitos ahí que sí quiero ver. Hay jueguitos por ahí que sí, sí quiero ver. Ahorita no me viene otro. El de los empacadores, y está Rogers sí lo quiero ver. Eh, ¿Qué otro... Tiene todo para ser campeón y que Shanahan, sí, si Shanahan aprende de sus errores como bien lo citas, San Francisco tiene todo para ser campeón de Galaxy 2021. Sí. Dice: En el Madden, sí si les he ganado, falta hacerlo realidad y vienen juegos muy cerrados, creo, Indianapolis y Titanes. <ríe> el de Titanes, es cierto, el de Titanes, también quiero verlo. Híjole, a ver cómo. Frenamos a Derry Henry, va a estar bien interesante. El, el, el, la derrota que más me ha dolido, Frank Witt, híjole. Gerardo-2980 y 107-Dice, derrota más dolorosa cuando casi matan a Montana y para mí actualmente el Super Bowl. Exacto, eso iba, o sea, no, no puedo No puedo negar que, que los Super Bowls Me dolieron, obviamente me dolieron Pero esa derrota, esa, aquella derrota Contra Contra los gigantes En esa final de la nacional Tronando a Montana Me pareció la cosa más triste de mi vida Lloré mucho, mucho, mucho Tenía yo como 10 años, 11 Entonces imagínate mal F. Contreras 316 Dice A Derrick Henry lo debe matar King Love, de un trancazo. Alans-17. Dice. Garay se infarta si SF le gana en playoffs a su Brady y en el Super Bowl le ganan a sus Pats jajaja aunque no creo que pase lo del Super Bowl. Carlos Esquivel 343. Dice. Arroba F Contreras 316 jajaja sí. Vamos a ponerle pausa para contestarles todos sus comentarios pues se me están amontonando. <risa> En los más, si les has ganado, falta hacerlo, en realidad vienen juegos muy cerrados, sí, y en Ápolis y Colts me gustan, derrota más dolorosa ya, Terry Henry, le debe matar King Lou de un trancado uy, oh, ese, ese encontronazo de frente, no te cuento, eh, Godzilla contra King Kong, Garay se infarta si San Francisco le gana en playoffs a Brady, y nos... <risas> hijos, es que Garay, ah, Garay es muy gracioso a veces, pero bueno, jajaja ja, ja, sí, ok, ya me puse al corriente, <risa> engaño y se abrió la bendita sí, Vámonos. Juegas en serie Gerardo guión bajo 29.80 y 1.07 guión bajo dice lo dije porque me acordé cuando lo dijiste en un video de Rota Dolorosa contra Dallas King, la la es una máquina de sodas con piernas quien entendió la referencia respeto quien no golpe bajo la película de Adam Sandler <risa> sí. Es que no, híjole, bueno Ya no quiero agredir a Greenlow porque es un 49 al final del día pero a mí no me gusta mucho Pudimos tener a Tristan Wirfs y nos quedamos con Ay, no puede ser. Y nos quedamos con Jabón Kinlow. Tuvimos que ver a C.D. Lamb. Y nos quedamos con Jabón Kinlow. Pudimos tener al que me digan y nos quedamos con Jabón Kinlow. Y eso fue una cosa realmente muy triste. Carlos Esquivel 343. Dice. Jajaja ja, ja, es Witoski no sé cómo bueno, se escriba. F. Contreras 316. Dice. Derrota más dolorosa, la final de la NFC con los Gigantes en 1990. Es correcto, amigo. Coincido totalmente. ¡No! ¡Corre, corre! ¡Así! ¡Ah, ¡Touchdown! ¡Ah, qué touchdown! Suitosky, <risa> no sé cómo se escribe. ¿De quién? ¿De quién? ¿Lo? No? Galeazzi 2021. Dice, ¿Crees que se arriesgue a jugar con los dos QB en temporada re? Yo creo que lo que Shanahan está haciendo es seguir confundiendo a todos. Nadie sabe realmente, Shanahan va tres pasos adelantados de todos nosotros. Estamos adivinando a ver qué hace, estamos pensando que va a ser una cosa, que va a ser otra y sale con cada sorpresa. Yo creo que Shanahan Frank va... 1911, dice, la derrota más dolorosa para mí fue la final de conferencia, pero contra Menning yo era muy pequeño en la otra. Mm. También esa me dolió mucho ese fútbol, pero bueno. Creo que Shanahan eh, va, va a explorar todas las, todas las posibilidades. Creo que Shanahan. Miren, esto que hizo no va a ser más que benéfico para todos. ¿Por qué? Gerardo-2980 bueno. y 107- guión bajo. Dice. <ríe> Ojalá pase lo que pasó en la película cuando Switowski noqueó al corredor de los guardias que Kinlaw Lab noquea así a Derek Henry. Estaría bien chido. Shanahan lo que va a hacer es, es, es este. explorar todas las posibilidades. Miren las defensas, viendo esto van a tener que prepararse en la semana para enfrentar a dos corebacks, dos posibles playbooks. Pensando en qué es lo qué demonios va a hacer Shanahan, cómo va a jugar. Esto obviamente va a hacer que su preparación no sea tan completa como cuando sabes que vas a enfrentar a un solo coreback, un solo estilo. Eh, y de repente, si Shanahan todo el partido juega con Garópolo o todo el partido juega con Lance, los equipos no van a, o sea, no van a estar 17. bien preparados para enfrentarse. Una de las más dolorosas para mí es la final de la NFC versus Giants en 2012. No perdono esos fumbles. F. Contreras 316. Dice Gerardo-2980 y 107 es hermano del asesino que retiró a Steve Young. Ah, sí, de. ¿Quién fue el que retiró a Young? Platíquenme, no, no no recuerdo. Iba a decir Leonard Marshall, pero no se fue el de Montana. ¡Nada! ¡Nada! This is a quick F. Contreras 316. No. Dice. Back Ah, Warren Sapp Warren Sapp, sí es cierto. De hecho, él, él también fue el que le lastimó una rodilla a Jerry Rice y de ahí también ya Rice no, no recuperó como el. Bueno, no, si sí, todavía llegó al Super Bowl con los Raiders. Y con Sarah le estuvo el año que los halcones marinos llegaron al, al, al Super Bowl. Pero sí Warren Saps sí, es cierto, ya no lo recordaba. Vamos bien, señores, vamos bien. Gerardo guión bajo 2980 y 107-Dice. Post que Suitosky posea a Kinla vía Bosa y que maten a los corebacks. Frank 900 900... Dice. Kinla va a mejorar mucho, Pablo, ya lo verás. Yo sé que te no te gusta mucho y no creo que llegue al nivel de Wagner, pero sí es muy, muy bueno contra la carrera, a diferencia de Defoe, que para mí era su debilidad. Esperamos que así sea, amigo. De verdad, mira, no, no solamente tú, amigo. Muchos me han hablado maravillas de, de Kinla. Yo vi sus highlights en, core, en colegial y esto a mí me a mí me que, no digo que sea malo creo que todavía no está no ha llegado al nivel que debería para hacer una un big 12 global una primera ronda todo lo que se dio por él y el año pasado entre lesiones y que no brilló yo espero que este año sea eso pero mira es un bull rusher no es un pass rusher y, y para detener la, la corrida tenemos a varios, está DJ Jones está Kentavius Street lo que San Francisco necesita es gente que meta más presión a los corebacks y Kinglow desde situaciones eh, lo vas a meter cuando sabes que son primeros downs, tal vez segundos, cuando sean situaciones de pase difícilmente vas a usar a Kinglow y entonces yo no le veo la, realmente la, oh, la utilidad a Kinglow como o oh, un papel, un rol eh, de dinero defensivo estelar. Ojalá me esté yo equivocando, de veras yo. Hay cosas... A mí me encanta equivocarme cuando digo que un jugador es malo porque cuando juegan bien me encanta decirme a mí mismo que estoy, soy un idiota como el caso de Trenchette. F. Contreras 316. Dice... A todos, ¿cuál es la mejor película de fútbol americano que han visto? Para mí la de Keanu Reeves, Los Suplentes. Se llama Creo. Gerardo-2980 y 107- -bajo. dice ¿Cuál fue la derrota que más te enojó y te hizo decir groserías en 2018 y en 2020 yo en 2018 contra Arizona cuando nos remontaron y en 2020 contra Washington y contra Águilas? Hay varias amigo a ver vámonos por partes ahí está, vámonos se agarré con las cargas 1911. <risa> Dice, la mejor película que vi de este deporte es Remember the Titans. A mí la, la película que más me ha gustado, es que hay varias, ¿no? Eh, pero una de las que más me gusta, no sé si la que más es la de Any Given Sunday, Carlos Esquivel un, un con Al Pacino. Dice, arroba F. Contreras 316, le de decisión final, se las recomiendo. Ok, esa no la he visto, la voy a buscar, la, la decisión final, suena bien. ¿Cuál fue la derrota que más te enojó? Y, de, y hizo quiso decirlo, sería en 2018 2018-2020. Y antes de, de Arizona cuando nos remontaron. Y en 2020 contra... Sí. Mm, yo creo que 2018. una de los Rams que me, me dolió mucho. Porque la podíamos haber ganado. Y los árbitros se pasaron de lanza. Y ahí me enojé mucho. Esa de 2018. Gerardo-2980 y 107 bajo Dice... Mejor película de americano es Golpe Bajo para mí porque me dio mucha risa y porque es la única que he visto junto con una de la roca. alans -bajo 17 Dice Has escuchado de primero y 10. uno de ellos que se llama Ulises Gerade hizo sus 100 predicciones para esta temporada y puso a los Niners ganando el SB con Fred Warner de MVP, ojalá se cumpla. F Contreras 316 Dice Derrota de 2020 contra Águilas. Aún no estábamos tan destruidos. Sí, la segunda derrota que, en 2020 la que más me dolió fue la de fue la de Dallas. A mí yo no, no puedo contra los vaqueros y perder contra los vaqueros me da muchísimo coraje y me frustro y me enojo y me dura años. Esas son las derrotas que más me, me, me dolieron escuchado el primer, primer día. Sí, sí lo escuchó Ulises Aranda. Sí lo he visto, de hecho, también. Este, estaría chido con... F. La, Contreras, 316. Este, ojalá se cumpla Dice, su predicción. Alans-17, ese Ulises Gerade. Nos tiró la mufa, el maldito. Ese Ulises Aranda nos tiró la mufa. ¿Por qué? O sea, ¿fue burla? ¿O cómo estuvo? Adiós, señores. Este sí corre. Este... Ojalá se haga verdad la predicción de Ulises Aranda, si no fue broma, si lo dijo en buen onda, ojalá que sí, que ganemos el Super Bowl, Fred Warner, el MVP, pues podría ser Fred Warner, es un, el mejor linebacker de la liga, y no veo por qué no se pudiera dar eso. Gerardo-2980 y 107-bajo, dice. Lo único bueno del partido contra Dallas cuando Ayuk imitó a Terel Wensen que celebró en el escudo de Dallas. Francuti 911. Dice, si estaría muy chido que hicieras algo con los muchachos de primer y 10. Si sí, a mí me gustaría poder colaborar con, con los de primer y 10, estaría chido. La verdad es que todavía no sé si me volteen a ver, les voy a escribir un... Día de estos, a ver bajo si 17 ¿Podemos hacer algo juntos? Dice. Ah, no. Lo dijo en serio. No, pues ojalá si se cumpla su predicción, amigo. Este, híjole, sería, sería genial, genial que diga. F. Contreras 316. Dice. Mufa, acá en Sudamérica, cuando dices cosas buenas de un equipo o un deportista. No, no. Lo maldices. Son costumbres futboleras de sudamericanas. Ah, ok, ok, es que acá una mofa Me sonó como mofa, como burla, como algo así Este... Vamos a acabar de cuarto ¿Qué más? Es ¿Está Contreras chido? 316 sí. digo En serio, lo único, ah, dice, es el festejo de Eyuk. Somos muy supersticiosos <ríe> Sí Todos los que nos gustan los deportes Somos muy supersticiosos, amigo, que temo decirlo Eh... Ese festejo de ellos en, en, en la estrella de los vaqueros que fue así como Gerardo muy bajita guión la bajo veintinueve y, y uno muy 07 chida. guión bajo dice prácticamente creen que le echan la sal ah sí sí a veces a veces creo que pensamos eso no que, que le echamos la sal a las cosas por por pensar una u otra no me gusta, no me gustó lo que mandé. Ah, esa. Sí, le pegaron. ¿Por qué se paró Monster? Tenía que haber cruzado todo el campo y era anotación: unos por tres. Gerardo-2980 y 107-Dice, cuando anticipé la lesión de Garopolo en 2018 le echaste la sal. Cuando anticipé la lesión de Garopolo, ¿se acuerdan? Sí, Parece que no se acordaban una semana antes de que se lesionara con, con los jefes yo en el canal 49 dije si la línea ofensiva no le da protección a Garópolo nos lo van a lastimar y tómala que nos lo lastiman los jefes no, entonces, bueno, por eso la línea ofensiva es tan importante por estoy muy contento con la línea ofensiva que tenemos todavía tengo ahí la interrogante con el guardia derecho pero creo que sí vamos a Gerardo-2980 y guión bajo Dice Yo me la paso viendo los videos viejos porque me gustan mucho y además me aburro F. Contreras 316 Dice Yo nos veo los de primero y 10. Hay un gordo que trabaja en cardenales y siempre le tira hat a nuestros niners Eso me canso Toma Yo, yo me la paso viendo los videos viejos porque me gustan mucho y además me aburro Te aburres de verlos o te aburres y por eso los ves? Dice. Gerardo-298107-X2. Gerardo-2980 y 107 x Dice. Ese se llama Rolando Cantú, creo. Frank Cantú 911. Dice. Alguna vez le escribí a Mike Esis, tiene colaboración con ellos en primer y 10, pero no me hizo caso, quizá está muy ocupado. Muy buena onda, Mike. Galeazzi 2021. Dice. La clave va a ser la rotación de los jugadores del. F. Contreras 316. Dice. Yo veo un canal español, que se llama 100 Yardas. Gerardo-2980 y 107 -bajo. Dice. Me aburro y por eso los veo. Carlos Esquivel 343. Dice. Esperemos que Aaron Banks mejore porque siento que puede llegar a ser muy bueno. Alans-17. Dice. Arroba F Contreras 316 Rolando Cantú, solo aparece en NFL en español. F Contreras 316. Dice. Arroba Francuti 911 ese mismo. Francuti 911. Dice. Ja, ja, ja, ja, ese gordo escantú, hermano, fue un jugador mexicano que jugó para los Cardinals. Es correcto, jugó para los Cardinals, por eso nos tira hate. ¿Dónde? Aaron Banks, ojalá mejore, la neta sí, yo espero que Aaron Banks mejore. Ese canal español de 100 yardas no lo conozco, lo voy a buscar. Mike, eh, si ¿sí no te peló, pues sí, así son a veces, ¿no? hasta que ya tenga yo 100.000 suscriptores ya me van a voltear a ver muy seguramente Uy, me le va a jugar con la carga de Ufanga Alans-bajo 17 dice Cantú es chistoso jaja F. Contreras 316 Dice. Entonces que se lo lleve la parca pronto de un infarto ese buey de Cantú. Gerardo-2980 y 107 bajo. Dice. Rolando Cantú cae muy mal se la pasa tirando hat a los Niners cuando ganan saca excusas y cuando pierde tira hat, pierde Arizona y tira hat, pero es chistoso. Me imagino. Imagino que debe ser muy gracioso Siempre como que yo recuerdo que hablaban muchas cosas de él De que era muy gracioso Pero obviamente como cardenal Pues no, no va a hablar bien de nosotros jamás Gerardo-2980-107-Bajo y Dice Saca excusas cuando pierde Arizona o sea que no es muy buen perdedor mm, Mira Frankuti 911 Dice Ching. No se lo tomen en serio Después de todo el pobre le va a los Cardinals No hay muchas cosas peores que eso Gerardo-2980 y 107- -bajo. Dice Otro chistoso y desesperante es Garay Ay, ah, no, es que Garay, sí, más, más que chistoso es desesperante, amigo, a mí Garay, no tengo nada con él como comentarista, pero como analista, sí, a veces es medio, medio hater de todos, los que no sean patriotas, y creo que a nosotros no nos quiere por el tema Montana, no, son como, son, es como una que tiene 17. O sea, muchos, muchos Dice, bats. Cantú estaba muy emocionado con el 6 a 3 de Cárdenas. jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> ¿neta? Pues, no, no, no veo por qué, pero pues tiene que ser Ya vamos a matar a este No metieron a Fields, ¿eh? no fue mi culpa Yo lo quise meter y no lo metieron Así que pues ya el sí Contreras 316 Dice Pablo, el canal 100 yardas es español De la cadena ser son bien objetivos Ok, lo voy a ver, a mí me gusta eso, me gusta gente que sea objetiva, ¿no? Que sean imparciales, independiente del equipo al que le vayan. Los comentaristas. Yo creo que los únicos aquí en México que tienen un poquito de eso. de Televisa 21. dice. ¿Quién será mejor Phil o Lance en la NFL? Yo creo que Lance por por el por el equipo que lo está cobijando. F. Contreras 316. Dice. Por favor, no hablemos de ese gordo acá. <risa> no le hagamos ruido. Mejor háganle ruido a Canal 49. Ahí compártalo en sus redes sociales, los canales, los programas, podcast, todo. Ayuden a crecer a, esta, a este canal dedicado a los Niners. La neta... Ah, lo hago con un montón de cariño. Y no hay un solo equipo en México, en la NFL, que tenga un canal así. ¿eh? Ahí les, ahí les Carlos salió, Esquivel ahí. 343. Dice. @galiasi2021 lance y no lo digo por ser aficionado cuadragésimo noveno s sí yo creo que lance tiene más posibilidades de brillar definitivamente eh, oye en el canal 49 ya saben no hay ningún equipo en México que tenga un canal así y esta afición está brillando y cada vez va a brillar más Ah, me, ¡Me estoy desconcentrando! ¿Para qué me empiezan a hablar de cantú Me estoy desenfocando. ¡Vámonos! Gerardo-2980 y 107 bajo. Dice, has oído de Hablemos de Fútbol, de hecho a ti te conocí primero y me obsesioné He visto todos los videos, los de jaip cuando decías que harían ustedes ese que estuvo muy bueno y cuando he Sí, pues sí, los de Hablemos de, de Fútbol son los, de hecho creo que es el, pues, como el canal más grande que hay en YouTube de americano Es que esa es la gran diferencia entre yo y todos esos canales de los que me hablan todos hablan de la NFL, todos hablan de, de toda la NFL, pues es más fácil ganar adeptos, pero yo quise hablar del equipo que me, que me apasiona, que son los Niners. No, algún día haré un canal. Ya después haré un canal donde hable de todo lo que tiene que ver con la NFL, todo. Pero ahorita puro dicen puro pinche Niners. <risa> Alans-17 Dice: Si los Niners ganan SB, ya me imagino la Villamelonada de la Pack Nation que se harán Niners desde Montana Jaja. Fíjate que esa es la parte triste de, de tener un equipo ganador. De, de, de lograr tener un equipo ganador que ah, se viene la Villamelonada y de repente de las Alcantarillas salen fans de toda la vida de un equipo, ¿no? Y eso está cañón. ¡No! F. Contreras 316. Dice. Pablo. Y ningún equipo ni tiene, ni merece una familia como esta. Solo nuestros Niners. Así es, amigo. Gerardo-2980 y 107-bajo. Dice. Te enojabas mucho en los de 2018 cuando decías la verdad de Better <risa> y creías que mal en ser bueno estábamos, chavos, éramos ilusos. <risa> Algo así, amigo algo así este <risa> sí me dejaba mucho con Vedar, la verdad es que Mule pues es que no, no es que yo pensara que Mule era bueno es que demostraba ser bueno no eh, cuando cuando empezó a jugar parecía no hasta ese ahí el del elegido parecía pero pues no o oh, decepción este éramos chavos éramos ilusos sí, era yo joven y bello <risa> Ya acabé señores, ¿quieren que me eche otro? Alan, ya nos despedimos, bajo, ustedes díganme, ¿qué, ¿qué show? Dice. Como los Seahawks en 2020 estaban invictos y habían bastantes, pero después desaparecieron. Como los Seahawks en 2020, sí. Había un montón de fans y de repente quién sabe dónde quedaron. Para la otra juega con los Texans sin Watson. Gerardo-2980 y 107-. Guión bajo, dice. Adiós, que te la pases bien esta semana, Gona Iners. Gracias, carnalitos. Igualmente, un abrazote. Mañana no se pierdan el canal. Va a estar algo, algo diferente para que entren a, a, la, a la dinámica. Nos vemos el, el lunes para el podcast. Y este, yo creo que subo la simulación también el sábado. F. A Contreras ver cuál 316. De subo. Cuídense mucho. Dice, adiós a todos. Buena semana y Gonainers. Inners.